Vamos a dar paso a la siguiente ponente que es Sara González Cambeiro. Sara González nos va a hablar del de Plan Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial y las ayudas a proyectos de salvaguardia, herramientas de apoyo para la gestión de los museos etnográficos. Sara es licenciada en Historia del Arte y máster en Estudios Avanzados en Antropología Social y Cultural por la Universidad Complutense de Madrid. Desde 2015 es doctora por la Universidad Complutense de Madrid con la tesis La salvaguarda del patrimonio inmaterial en España. Tras ocho años de trabajo en gestión de patrimonio cultural inmaterial desde el ámbito privado, desde 2020 ejerce como antropóloga del Instituto del Patrimonio Cultural de España, donde actualmente coordina el Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Ha impartido numerosas conferencias y clases en diversos cursos y másteres, y es autora de decenas de publicaciones, incluyendo un monográfico sobre gestión del patrimonio cultural inmaterial editado por Catarata, en coautoría con Ángel Esquerón. Es miembro del Comité Internacional de Patrimonio Cultural Inmaterial de ICOMOS, de la Comisión de Patrimonio Cultural Inmaterial y del Grupo de Trabajo de Profesionales Emergentes del Comité Nacional Español. Sara, adelante. Buenos días, muchas gracias Carmen por la presentación, enhorabuena Julio por, por tu ponencia anterior y muchas gracias por supuesto también a, a la subdirectora Pilar y a Sergio ahí en la sombra por la organización de este encuentro que bueno como comentábamos eh, entre bambalinas parece mentira la relación tan estrecha que existe entre el patrimonio cultural y material y los museos etnográficos y lo poco que que igual se ha trabajado en este tipo de sesiones de encuentro. Así que, bueno, ya el formato me parece magnífico, como decía Pilar, a ver si esta vez sí que es la última en hacerla en, en formato digital y podemos, bueno, igual no tocarnos, pero al menos vernos en tres dimensiones en las próximas ocasiones. Eh, bueno, como, como comentaba Carmen, mi intervención va a ser un repaso sobre algunos de los aspectos del Plan Nacional Especialmente los más relacionados con, con los museos etnográficos y también una pequeña presentación sobre las ayudas a proyectos de salvaguardia del patrimonio cultural y material que llevan ejecutándose desde el año 2018. Mi presentación la, present la pones tú. Vale. Y la manejo yo, ¿verdad? Vale, sí. <ríe> bueno, eso. Eh, como comentábamos, vamos a hablar un poco del plan y de una de, de sus herramientas, que son estas ayudas a proyectos de salvaguardia. Bueno, como no será una sorpresa para nadie, el concepto de patrimonio cultural se ha aproximado al concepto antropológico de cultura, se ha ampliado en las últimas décadas, incluyendo aspectos relacionados con las formas de vida, las prácticas sociales, conocimientos y técnicas, y también... Eh, advirtiendo las eh, vulnerabilidades o los peligros que, que contiene. Entre ellos se encuentra pues alguna mm, eh, la desaparición de determinados elementos y la transformación de otros, no siempre eh, de acuerdo a, a las necesidades o a las eh, emociones de las comunidades portadoras, sino derivados de, uy, de causas. No sé no sé qué he hecho, ¿eh? no sé si lo he tocado yo, pero no. Eh, derivados de causas muchas veces relacionadas con, con, los, con los procesos de, de globalización u homogenización. Y aunque existe un marco jurídico internacional y también eh, estatal y autonómico, en el caso de, del Estado español, para la protección del patrimonio cultural y material, la especial naturaleza de estos elementos ha conllevado a veces el desarrollo de intervenciones articuladas sobre criterios y metodologías pues no muy acertados. Todos estos motivos fueron advertidos por parte de la Administración General del Estado y también de las comunidades autónomas que consideraron necesario establecer un debate sobre, sobre estos temas eh, para los responsables de, de la gestión del patrimonio cultural inmaterial. El Instituto del Patrimonio Cultural de España, donde yo vengo, eh, propuso a finales del año 2019 la organización de unas jornadas en Teruel a las Direcciones Generales de Patrimonio de las Comunidades Autónomas para reflexionar precisamente sobre este tema, donde se percibió la necesidad de redactar un plan nacional, de los que hablaremos también un poco más adelante, que permitiría el establecimiento de unos criterios y unas metodologías comunes que favorecieran el cumplimiento del deber de las administraciones públicas españolas de implementar la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que se había ratificado unos poquitos años atrás. Fruto de estas jornadas se publicó la llamada Carta de Teruel, que bueno, es como un, un antecedente, el germen de, del Plan Nacional, al menos conceptualmente. Dado el éxito y el interés de esta experiencia, a propuesta del Consejo de Patrimonio Histórico del año 2010, reunido en Santiago de Compostela, se convocó a las comunidades autónomas para que integraran una comisión de trabajo, una comisión de redacción del documento base del Plan Nacional, junto con expertos y expertas externas y, por supuesto, miembros del Ministerio de Cultura y Deporte. Los planes nacionales, eh, cuyo fundamento legal se encuentra en el artículo 35 de la Ley 16-1985 de Patrimonio Histórico Español y en el Real Decreto 565 del mismo año, por el que se crea el Instituto de Conservación y Restauración de los Bienes Culturales, antecedente del Instituto del, instituto del Patrimonio Cultural de España, me refiero, son herramientas de gestión y coordinación entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y otras entidades públicas y privadas, que, desde una visión interdisciplinar y de forma consensuada, permiten establecer los criterios, metodologías y líneas de actuación más adecuadas o más necesarias para salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial. El primer plan fue el de Catedrales, aprobado en el año 1990, se dice pronto, pero hace más de 30 años, al que siguieron Patrimonio Industrial, arquitectura defensiva, paisaje cultural y agadías monasterios y conventos. Todos ellos, o la gran parte al menos, también con una dimensión material muy interesante. Tras dos décadas de existencia de, de, estos, de estos instrumentos, de los planes, se consideró conveniente revisar los resultados, analizar los contenidos, actualizar eh, también las propuestas y promover ocho nuevos planes que se adecuaran a los conceptos y criterios del momento. Entre esos ocho nuevos planes, que sumaban un total de 14, se incluía el Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural y Material, cuyos objetivos vamos a ver a continuación. Bueno, el Plan de Patrimonio Inmaterial tiene como objetivo general la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, obviamente, entendiendo por salvaguardia... Todas las medidas que, que propone la UNESCO, las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural y material, comprendidas las acciones de identificación, documentación, investigación, protección, promoción, valorización, transmisión, etcétera Además, eh, cuenta con los siguientes objetivos y metodologías concretas. En primer lugar, establecer unas bases teóricas consensuadas sobre concepto características, ámbitos, sistemas de registro, eh, valoración, diagnosis, eh, actuación, etc. Eh, elaborar proyectos relacionados con precisamente con esto, con la identificación, la documentación, la difusión y la promoción de las manifestaciones culturales y materiales. Sensibilizar a la sociedad y lograr el reconocimiento institucional en el marco de las políticas culturales. Hace 10 años no era tampoco como ahora, ha ido, todo esto ha ido ha ido en aumento, como, como ha explicado Julio en, en la sesión anterior. Y por último, facilitar, y por último y desde mi punto de vista lo más importante, facilitar la información y la coordinación entre administraciones, ya que el tratamiento de este tipo de patrimonio cultural exige más que ningún otro, un obviamente además del consenso con, con los portadores de las tradiciones, un trabajo eh, consistente y constante de colaboración entre las administraciones implicadas, sin olvidar, por supuesto, también a, a los entes locales. Bueno, el Plan Nacional se plantea, y así ha sido su, su trabajo hasta el momento, porque, bueno, eh, como, como disclaimer, he de decir que yo, prácticamente, soy una recién llegada a la coordinación del Plan Nacional. Todo esto ha sido un trabajo, en muchas ocasiones, un esfuerzo también personal, de María Pía Timón, recientemente jubilada y más recientemente todavía de, eh, premiada con el Premio Nacional de Conservación y Restauración. Y bueno, eh, evidentemente todos y todas aquí seguro que, que la conocen, pero es eh, obligatorio decir que, que todo esto ha sido pues, un, un trabajo realizado con mucho esfuerzo por, por su parte y con gran profesionalidad. Bueno, como decía, eh, el plan se plantea en cooperación con las comunidades autónomas y deberá nutrirse del intercambio de, de experiencias, prestando también la asistencia a las eh, instituciones eh, nacionales y también internacionales, muchas veces, que así lo soliciten. El plan establece un marco metodológico común bajo el cual se puede plantear la, la actuación de cualquier administración pública, de las entidades privadas o de la sociedad en general, teniendo en cuenta pues, que ofrece un marco accesible para para todas ellas. Una vez aprobado el plan por el Consejo de Patrimonio Histórico en el año 2011, se propuso la creación de una comisión técnica de seguimiento de carácter multidisciplinar que hasta el momento se ha reunido en 17 ocasiones. Bueno, no puedo detenerme lamentablemente en repasar las bases teóricas que sostienen el plan en cuanto a conceptualización, características, eh, ámbitos, riesgos y amenazas. Bueno, les invito a que si no, si no lo han eh, escuchado nunca o no lo han eh, tenido la oportunidad de leerlo, que lo busquen en, en Internet porque bueno, realmente es una, una condensación de, de todas estas cuestiones eh, realmente interesante y sobre todo útil para la gestión. Pero bueno, vamos a pasar directamente al bloque más metodológico del plan y es que el plan nacional propone tres programas de actuación que enmarcan eh, diversas líneas, por así decir. En cada una de estas líneas se detallan las metodologías más adecuadas para el desarrollo de, de proyectos de salvaguardia. En primer lugar, es, eh, tenemos el programa de investigación y documentación del patrimonio cultural y material, lo que es la medida más urgente y más importante para la salvaguardia del patrimonio cultural y material, sobre todo a su inicio, es su identificación y su documentación con la participación de las comunidades portadoras. Por este motivo, estos fueron los proyectos prioritarios en el, en el marco del plan en sus inicios. La investigación de las manifestaciones que cumplían los criterios de valoración del plan, representatividad, diversidad, continuidad, eh, multiplicidad de expresiones sensoriales, eh, especificidad de los marcos de desarrollo, etc. Valorando también aquellos trabajos que afectaran de manera transversal a más de dos comunidades autónomas o a bienes que estuvieran declarados bajo las figuras de protección del patrimonio cultural. También a aquellos bienes que, siendo representativos de sus comunidades portadoras, se encontrarán en una situación de vulnerabilidad. El plan propone una serie de instrumentos de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial que tenemos aquí, pasando por los preinventarios, los registros de inventarios preliminares, los catálogos y hablas. Los estudios específicos y los planes especiales o directores como herramientas para la investigación y la documentación del patrimonio cultural y material y bajo, bajo estas figuras se han desarrollado varios, varios proyectos en el marco del plan. Pero bueno, voy a pasar eh, un poco rápido por este programa para concentrarnos en los dos siguientes. En primer lugar... El programa de conservación de los soportes materiales eh, y es que el patrimonio cultural inmaterial está eh, absolutamente interconectado con la materia de un modo directo, a pesar del adjetivo, ya que es esta materialidad, los instrumentos, objetos, artefactos, espacios culturales que les son inherentes, como dice la UNESCO, la que sirve como soporte a gran parte de, de los discursos eh, del patrimonio inmaterial. Es por eso que el patrimonio, el Plan Nacional de esa del Patrimonio Cultural y Material, tiene como objetivo de este programa la preservación y conservación del patrimonio material asociado, tanto mueble como inmueble. El tratamiento de conservación preventiva y restauración al que se somete a, a, a estos bienes soporte, a los soportes materiales del patrimonio material, deberá tener en cuenta no solo el, el formato material en sí mismo, sino también sus valores de uso, su función original y los aspectos simbólicos asociados al bien. El papel también, por supuesto, de, de las y los informantes será fundamental para conocer los usos del objeto, cuál ha sido su proceso de creación, el origen de las alteraciones del soporte original, pues igual ha sido pues no sé, por, por la humedad o por las dolas o por cuestiones eh, relacionadas con, con el propio material y fundamentalmente toda la carga simbólica eh, concedida a la pieza y por la cual verdaderamente tiene, tiene esa importancia y tiene sus significados. En cuanto a la metodología que se propone en este programa, la primera premisa en la cadena de conservación de los soportes materiales recae en el peso de la sociedad protagonista eh, y en su voluntad de, de pervivencia de esa manifestación y de sus bienes asociados, teniendo por supuesto en cuenta las eh, singularidades de cada bien y... Su, su significado concreto, evitando normas de carácter global. Por tanto, los proyectos, según indica el Plan Nacional, que estén orientados a la conservación y restauración de los soportes materiales del patrimonio cultural y material, podrían incluir estas fases. En primer lugar, la documentación y la caracterización como base en relación con los criterios y las metodologías que hemos estado comentando. También... Un análisis y evaluación de riesgos que permita diseñar eh, estrategias de prevención, priorizar eh, las actuaciones y establecer métodos de seguimiento y control, y que podrá dar lugar a planos específicos de conservación preventiva de estas fases, tanto para, para la, la propia conservación y restauración como para la coordinación. Eh, a continuación, un diagnóstico del estado de conservación, teniendo en cuenta, pues, todos los factores intrínsecos y extrínsecos de, de deterioro y también las futuras formas de interacción que se puedan producir y un estudio eh, del uso y gestión eh, que se ha producido derivado de la manifestación cultural y material, es decir, cómo el propio uso y el propio, la propio, el propio valor simbólico que tiene el bien puede afectar a, a su conservación. Y por último ya pues evidentemente la, la intervención. Y bueno, este programa está bastante relacionado obviamente pues con las colecciones de los museos etnográficos, y también el siguiente programa está absolutamente relacionado con él, y es el programa de formación, transmisión, promoción y difusión del patrimonio cultural y material. El plan organiza las líneas de actuación de este programa en función de los agentes que tienen entre su misión y compromisos pues, formar y dar a conocer sobre el patrimonio cultural y material, pues en primer lugar las comunidades y sus organizaciones de asociacionismo, los agentes de desarrollo turístico, los medios de comunicación e información. Lamentablemente tampoco tenemos el momento de meternos en cada uno de ellos ahora, pero bueno, entre ellos también se encuentran obviamente las instituciones museísticas. Es que como decíamos relacionado con esta transformación del concepto de, de patrimonio cultural que se está redefiniendo y bueno desmontando y volviendo a montar desde hace décadas a nivel internacional, pues los museos encuentran su papel en esta generación de conocimientos sobre los procesos, eh, mensajes y símbolos del patrimonio cultural y material que están asociados a su temática o a sus colecciones. La mirada de las y los profesionales de los museos, por tanto, se, se dirige hacia la comprensión del contexto, como, como comentaba mi compañero Julio, frente a una orientación exclusivamente en la pieza como objeto histórico o artístico, sino que trasciende eh, esa limitación. Desde esta perspectiva, como decía, son los portadores también los que adquieren un valor protagonista, ya que el museo muchas veces es... Bueno, una, institución, una institución relativamente ajena al contexto original de generación de las manifestaciones culturales y materiales, así que el museo bueno, debe jugar su papel para evitar un, un, el riesgo de fosilización y de bueno, determinada reinterpretación a las que pueden someterse los, los bienes de, de las colecciones, evitando que la acción del, del museo repercuta en una alteración de estos elementos que pues, por su propia definición son vivos e eh, identitarios porque, porque son también patrimonio inmaterial. El museo es un agente eh, involucrado fundamentalmente en la, en la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial y, y también eh, juega un papel cada vez más activo como generador de intercambios culturales y sobre todo de sensibilización social que posibilita la transmisión de los conocimientos a públicos pues verdaderamente muy diversos. Para lograr eh, estos objetivos, el Plan Nacional propone el desarrollo de unas líneas de actuación bastante básicas que, por supuesto, se pueden ampliar y se deben ampliar con acciones más específicas y más adecuadas a cada caso que se plantee por la propia comunidad museística. En primer lugar, la investigación, el estudio de procesos, métodos, Técnicas, en muchos casos técnicas tradicionales relacionadas con las colecciones del, del museo e investigación también de los precedentes de las manifestaciones actuales, de la forma actual que, que no es en ningún caso la original ni la definitiva de las manifestaciones del patrimonio cultural y material. Por supuesto la documentación a través de pues, la catalogación, la digitalización de, de muchos fondos, de una inmensidad de fondos que muchas veces bueno, pues pueden dar muchas pistas sobre cuál ha sido la generación y el dinamismo y las transformaciones de las manifestaciones del patrimonio cultural y material y por supuesto también el, el diseño de eh, elaboración y, y diseño de archivos sonoros audiovisuales que nos pueden ayudar también a comprender mejor en el contexto del museo manifestaciones pues, que no siempre son fáciles de difundir como, como veíamos en el caso por ejemplo del museo de del centro de interpretación de de los pecados de Camuña. Eh, también la conservación es una labor fundamental de los museos, tanto a través del análisis del estado de conservación de las colecciones, como a través del eh, diseño de, de sistemas para poder eh, manipular y adaptar esos bienes culturales que permitan esta convivencia a veces tan difícil entre los valores de conservación y los valores de uso de esas manifestaciones perdón, de esos, de esos bienes materiales que muchas veces son necesarios para, para el desarrollo de las manifestaciones culturales y materiales. Y por último, pues eh, las labores, que una de las, labores más, más interesantes que cumplen los, los museos es pues las de difusión y promoción tanto pues, a través de colaboración con los propios miembros de las comunidades portadoras para la transmisión de mensajes, para la... Bueno, eh, poder explicar otras partes de los procesos asociados a las manifestaciones culturales y materiales que no son los más obvios o los que podemos conocer más desde fuera. Y también, eh, evidentemente, con la participación en programas muy diversos eh, junto con otros eh, agentes implicados en su salvaguardia. pues en La programación de rutas, edición de publicaciones, campañas de sensibilización social muy diferentes... Pues, y bueno, eh, he intentado repasar muy rápido los programas y especialmente eh, los más relacionados con las actividades de los museos etnográficos y eh, quiero también aproximarme muy rápido a, a las ayudas en régimen de concurrencia competitiva para los proyectos de salvaguardia del patrimonio cultural y material que bueno, eh, eh, creo entenderlas como una herramienta de, de acción del Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural y Material pues entre otros eh, propósitos, como ayuda para la financiación a proyectos de, de difusión del patrimonio cultural inmaterial. El Ministerio de Cultura y Deporte, a través de la subdirección general del Instituto del Patrimonio Cultural de España, gestiona la convocatoria anual de estas ayudas, de ayudas eh, de, de concurrencia competitiva, para proyectos de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Estas ayudas están dirigidas a personas jurídicas sin ánimo de lucro del sector público o privado, entre las que se encuentran organizaciones que muchas veces aglutinan a, a los protagonistas del patrimonio cultural y material, pues desde ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades y otras entidades locales, asociaciones y otras instituciones sin ánimo de lucro y por supuesto también pues universidades o otras entidades dependientes de, de comunidades autónomas. El objetivo de las ayudas es favorecer, obviamente, la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, especialmente aquel que se encuentre en situación de vulnerabilidad y también aquel reconocido por la, por la normativa de patrimonio cultural como tal. Pretenden también, eh, obviamente, apoyar los proyectos de conocimiento, transmisión y difusión del patrimonio inmaterial, especialmente aquellos que puedan servir de marco de actuación para un conjunto de bienes, es decir, que planteen eh, opciones para mejorar la, la sostenibilidad y las capacidades de autogestión del patrimonio cultural y material en general, y también eh, más centrados en los que eh, ayuden a fomentar la función social del patrimonio cultural y material. Entre las actuaciones que pueden ser propuestas a, a esta convocatoria de ayudas, pues están todas las que integran el concepto de salvaguardia, actividades de investigación y documentación, estudios sobre los ámbitos, elaboración de planes de gestión, estos son especialmente interesantes, proyectos de transmisión y difusión de las manifestaciones culturales y materiales. Eh, todos los proyectos realmente que tengan como propósito la salvaguardia del patrimonio cultural, en del patrimonio cultural inmaterial, claro. Eh, en toda la amplitud del concepto, pues son bienvenidos siempre que cumplan unos criterios básicos de interés y calidad del proyecto, de idoneidad del equipo, bueno, un coste económico razonable del proyecto y una elaboración del presupuesto con, de lo más eh, eficiente posible, eh, que el proyecto esté planteado para, para estos bienes que están declarados como tal por, por la normativa, ya sea las comunidades autónomas o la normativa estatal. Esos tienen, bueno, un, un me parece que son un, un punto o dos más en la valoración. Y como decía, también la incidencia social en colectivos eh, desfavorecidos, personas en riesgo de sumisión social, también personas con discapacidad y otros eh, proyectos que eh, incidan en las medidas que aborden tanto la diversidad cultural como las que propongan estrategias frente al, al despoblamiento. No obstante, y aunque evidentemente debe estar presente de manera transversal en todos los criterios de valoración, el primero y fundamental es que los proyectos estén motivados por una necesidad o una voluntad de la comunidad portadora. He traído algún ejemplo de, de cada año de estos tres, desde 2018 que, que se está realizando, en primer lugar, la creación de las unidades didácticas del Toque manual de Campanas, de la Escuela de Formación del Museo eh, Internacional del Toque Manual de Campanas. Es el, el Museo Internacional del Toque Manual de Campanas, el MIMAC, es el primer museo del mundo dedicado a conservar y recuperar específicamente este bien inmaterial, que crucemos los dedos que pueda ser en algún momento también, eh, bien eh, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Y eh, aunque la transmisión de este de ese bien siempre se había producido pues, de un campanero o campanera a otra, esta, en esta ocasión se planifica el proceso de aprendizaje, tanto con perspectiva histórica como etnocultural y educo educodivulgativa. Eh, por una parte se desarrollaron los contenidos teóricos necesarios pues para conocer, saber qué era el toque manual de campanas y cómo se puede salvaguardar, y por otra, se realizó también un eh, aprendizaje de, de las propias técnicas de, del toque manual de toda la amplitud y variedad que existe en el territorio español. Una de las ventajas de este proyecto es que la escuela de formación no solo imparte esta formación en la sede del museo en, en la comunidad valenciana, sino que gracias a la creación de estas unidades didácticas se puede impartir la formación en Cualquier lugar que desee recuperar el, su toque manual de campana. En el año también 2018 se realizó otra actividad vinculada a un museo, en este caso al Museo de Palmeral de Elche, y eran los talleres de demostración de la artesanía de, de La Palma Blanca, que es un, bueno, un icono es absolutamente identitario de la, de la ciudad de Elche. Eh, se pretendía realizar una enseñanza no solo de las técnicas eh, iniciales de aprendizaje, sino también de para otras personas que ya tenían esas enseñanzas iniciales adquiridas, pero deseaban continuar perfeccionándolas. Eh, además, se produjo una recepción en el taller a los, a los visitantes del museo para mostrar en vivo cómo se realizaba la técnica del trenzado y durante los últimos meses de 2018, que ahora casi nos recuerda a una realidad distinta, pero bueno, se podía hacer así, se adecuó el espacio museístico eh, que está en el, en, el, en el propio museo del Palmeral consistente en el cambio de vitrinas, una panelería, etcétera, además de incorporar algunas herramientas como útiles de portal, cestería, etcétera, que había sido accedido por, por los palmereros para su exposición. Además, un, un elemento bastante interesante de este proyecto fue su impacto social, y es que la mayor parte de, de los alumnos eran personas jubiladas, personas entre 40 y 80 años, en muchos casos, eh, mujeres también y personas que, que trabajaban en casa, que trabajaban en, en las labores del hogar y que bueno, pues habían desarrollado también y habían puesto en práctica esa técnica. En el año 2019 se, se escogió como proyecto el Plan de Salvaguardia del Patrimonio Cultural y Material de la Transhumancia propuesto por el Ayuntamiento de Brieva de Cameros. En el pueblo, en el en Brieva de Cameros, eh, existe un pequeño centro de interpretación sobre la transhumancia, el Rancho de Esquileo, y se propuso realizar un encuentro de museos de transhumancia a raíz de un curso que se había hecho en Májera, precisamente sobre este tema, que había bueno, pues sido el primer contacto. La, obviamente, la situación eh, derivada de la pandemia obligó a posponer y, finalmente, eh, suspender la celebración presencial de este encuentro, pero se sustituyó por un encuentro online, que como todas sabemos es lo mismo, pero bueno, sirvió para eh, iniciar ese conocimiento mutuo que eh, permitió compartir las líneas de, de trabajo que estaba desarrollando cada uno de los museos de, de la transformancia que conformaban esta red. Además, bueno, se emplazó para, para desarrollar este encuentro presencial pues, cuando las circunstancias lo permitieran. Estos dos últimos proyectos son, eh, se, se financiaron en la última campaña realizada, en el año 2021 no se han propuesto estas ayudas, en el año que viene El año que viene ya se, se volverán a sacar porque en el año 2020 bueno, ya todo mucho retraso pues derivado del estado de alarma, etcétera, que había obligado a ampliar mucho los plazos de, de los proyectos. Por eso estos dos últimos todavía no están entregados, ahora mismo tengo unas expectativas muy grandes de, de los resultados, pero bueno, también tengo una, una confianza en los profesionales que los están llevando a cabo absoluta. En primer lugar, eh, el proyecto relacionado con el patrimonio cultural e inmaterial del Arroz de Calasparra, propuesto por este ayuntamiento, eh, incluía la remodelación de los discursos del Museo de la Arroz de Calasparra como una oportunidad para eh, investigar y reflexionar sobre esta, la práctica secular del cultivo tradicional del arroz, que es tan identitaria para, para esta población. Se presentaba la oportunidad para rehacer este discurso y no centrarlo únicamente en los eh, instrumentos, objetos y artefactos, sino también incluir pues, eh, relacionado, eh, elementos relacionados con el conocimiento, con los usos, con las expresiones culturales, las manifestaciones festivas, elementos eh, muebles e inmuebles relacionados con, con el arroz, y en el fondo, darle la visión holística e integrada que requiere el patrimonio cultural y material, y que hasta ahora pues, no, se había, no se había puesto en estos términos en el en el museo original. Y por último, la propuesta museográfica para la valoración del patrimonio marítimo inmaterial que fue propuesta por el, por el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla, que también es un referente, y que pretendían eh, definir una propuesta museográfica para promover la difusión del patrimonio inmaterial eh, asociado a la práctica pesquera, tanto eh, fluvial como marítima, y tanto eh, eh, a gran escala como a pequeña escala. Pretendían en, este, en este proyecto hilar todas estas vertientes materiales e inmateriales para bueno, darle la, el, el, la complejidad cultural que tienen todas estas prácticas y reproducir también el, el, la gran cantidad de elementos relacionados con los oficios que están vinculados con la actividad extractiva, pues desde eh, la elaboración de artes y útiles de pesca, lo, la carpintería de Ribera, la extracción de la sal, la elaboración de redes, el transporte del pescado desde los lugares de extracción a los lugares de transformación, al consumo, etcétera, teniendo en cuenta también que todas estas actividades habían generado una gran cantidad de, de registros eh, gráficos en su mayor parte, pues dibujos, planos, etcétera, que también se pretendían trasladar al, al museo para bueno, pues darlas a conocer un poco al gran público. Nada, para ir cerrando, solamente eh, pues quería traer algunos datos. Y es que estas ayudas eh, a proyectos de salvaguardia del patrimonio cultural y material se iniciaron en el año 2018 con un presupuesto pues, bastante bajito, de, de 234.000 euros distribuidos en tres bloques, 69.000 euros para comunidades autónomas, 120.000 euros para entidades locales y 45.000 euros para instituciones sin ánimo de lucro. Como, como se dice, pues con estos bueyes no nos no tenemos que apañar para sacar un poco chispas de, de los austeros presupuestos culturales que, que tenemos muchas veces, pero bueno, aún así se han podido, eh, se ha podido colaborar en el desarrollo de 80 proyectos en total, una media de, de 26 proyectos cada año que han sido seleccionados por la por la comisión de valoración de estas ayudas, que está compuesto tanto por personal del Ministerio como por compañeros y compañeras de comunidades autónomas. Además de las acciones de difusión del Plan Nacional, pues sin duda yo creo que son todos los proyectos que se han ido realizando en todos estos años los que mejor eh, hablan de cuáles son sus valores y cuáles son sus, sus principios, pues desde eh, la asistencia técnica a inventarios eh, autonómicos de todo tipo, proyectos específicos como el relacionado por ejemplo con, con el rol de las mujeres en la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, la exposición eh, inmaterial y memoria colectiva que, que ha itinerado por decenas de ciudades en España, etc. Bueno, en el fondo son por supuesto sumados a los proyectos eh, eh, realizados en el marco de, de estas ayudas en concurrencia competitiva, en las que bueno, pues, eh, han contribuido también un poco a la socialización del patrimonio cultural y material, tanto de sus elementos como del propio concepto. Esperamos que este pequeño parón en el desarrollo del plan, que estamos experimentando desde hace unos años, cuando comenzó el proceso de revisión de los planes nacionales, nos sirva para coger impulso y que podamos seguir trabajando para seguir integrando estas sensibilidades tan diversas y, bueno, en el fondo, también poder seguir centrando la mirada en las comunidades que ha sido el propósito del Plan Nacional desde sus inicios. Y esto es todo, les dejo la, la dirección de, de correo de, de Patrimonio inmaterial Material del Instituto para cualquier cosa. Gracias. Muchas gracias, Sara, por compartir con nosotros esta, esta presentación. Tan, tan interesante sobre la gestión que se realiza desde, desde el Instituto, en relación con el Plan Nacional de Salvaguardia. Lo has explicado más muy estructurado con cada uno de los programas, especialmente los que inciden en el papel que juegan los, los museos etnográficos, ¿no? que es el programa de, de formación y, y transmisión, promoción y difusión. Y también ese instrumento que habilita que se habilita a través del plan, que son las ayudas en eh, concurrencia competitiva para proyectos de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, destacando esos ejemplos de iniciativas eh, que han sido, de museos etnográficos que han sido beneficiarios de estas ayudas con ejemplos muy concretos y que nos amplían un poco la diversidad de, de, de museos que tenemos a lo largo de la geografía española como el museo del de, de MITMAC, el, el toque manual de campanas que además es, una, es, un, es un bien declarado, es manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial y ahora mismo está en curso su, su declaración como patrimonio inmaterial de UNESCO. Y, y el, el, de, el Museo de Elche, el Museo de Calasparra, etcétera. Bueno, y también estas últimas reflexiones y, y mirada de futuro que has eh, compartido con nosotros. Muchísimas gracias por todo, Sara.